Hola, soy Juan Hernández, soy Administrador Civil del Estado y actualmente estoy destinado en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Argentina, en Buenos Aires. Además de enviaros un saludo, quería eh, recomendaros la opción del empleo público como una salida no solo de trabajo nacional para trabajar en España, sino con posibilidades de salir al exterior. Sabéis que hay cuerpos que están específicamente destinados a trabajar en extranjeros, pero también el resto de cuerpos de la Administración General del Estado tienen posibles salidas a las embajadas, a los organismos internacionales que pueden hacer de vuestra carrera una carrera internacional. En este sentido, la, el empleo público es una alternativa eh, también para desarrollarse, para obtener una experiencia en otros países. Yo empecé trabajando en el Ministerio del Interior y luego eh, cuando salió la oportunidad de venir a trabajar a, a Buenos Aires, y conseguir una plaza aquí, lo cual me permitió trabajar en otro país, conocer otras culturas y acercarme a una temática como son las migraciones y el empleo en el exterior, la, la españolidad, los españoles en el exterior, que es de muchísima interés. Así que os invito a que también observéis esa alternativa internacional cuando os planteéis estudiar eh, unas posiciones o optar al empleo. Mucho ánimo y un saludo desde Buenos Aires.